Los pactos con demonios, como Mefistófeles, donde se paga con el alma, no siempre se hacen con estos seres infernales. Este motivo, presente ya en textos religiosos previos a nuestra era, es el mismo usado en dos cuentos populares, La Bella y la Bestia y Rapunzel. En el primero, el padre de Bella hace un pacto con la bestia, mientras, en Rapunzel, el pacto ocurre con una bruja. En las leyendas, esta figura puede ser también un ogro un gigante, las moiras griegas o incluso la propia muerte. Todos con un poder que no se puede evitar, salvo con fe o ingenio.